No Dan atajos mis ojeras severas Transforma la manera de mi vida Cautiva, camina, la salida Es la forma que norma La, la conciencia se deforma y no hay más Camino y no giro hacia atrás Avanzo sin descanso, sin tropiezo, no importa Yo no quiero todo lo que vivo Destruyo los esquemas en lo colectivo luz te no es atenua temer Que dura no es con tu sonrisa Se va a trizar Trizarse hasta quebrar Quebrarse hasta esfumar, empuñar el karma, cada cual con su cual forma. Decisiones escondidas bajo la alfombra, acompañadas por el polvo de su sombra. Levántala y volará. Horas, mis horas adornan el presente candente. Un libro para la mente. Un beso indecente. Camino y voy de frente. Deseando que los míos vivan, aunque sea tranquilos. Lejos de cocodrilos. Lo mío es ser cautivo. Respiro y luego miro. Si giro es porque viro. Mimo, yo no quiero ser. Digo lo que pienso y siento. Wow, wow, wow, wow, wow. Digo lo que pienso y siento.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 Nada nada, no, no, no, no, no, no,